Esto es Lensblur, el podcast de cine en donde, así como el arquero, nosotros también somos emisarios de los gorgonitas. Get ready, lights, camera, action. Esto es Lensblur. Me tardé como toda la introducción en entender tu frase, ya al final sí la entendí, pero se me hizo mucha chafa. Yo sigo preguntándome nah. por qué Jesús Corona o Hernán Cristante serían emisarios de los Gorgonitas. ¿Qué? ¿Por qué? <risa> <risa> okay, Son pero... arqueros, ¿no? Uh, no, no no, nunca vi, no, no, viste esa peliculona Small Soldiers, ¿cómo la llamaron aquí? Pues es que se llamaba Archer, no el arquero, no manches. Bueno, yo la vi en español porque eso sí era en el noventa y pico y era arquerio, saludos, soy no, pues, el arquero, así decir. La verdad no entendí tu frase. ¿No vieron Small Soldiers? O sea, era todos, todos mejor olvídense la frase ya, o sea, no. no, no vale la pena. No, no, que es que bueno. es. Pequeños guerreros es más, me gusta más que no, todos. Sí, sí Pequeños guerreros. ¿Te gusta más que? Querido? O sea, sí la vi, es que un Toy peliculón, Toy pero el arquero sí. es el, el arquero es el portero de un equipo, no, o sea, nada que ver. Así tu frase. se. Es. También arquero, también es de arco. Nos conformaremos con que hoy finalmente ah, bueno. te, ves, te ves bien después de que le quitaste el plastiquito a tu cámara, a tu sí, webcam. No, no. Oye, sí es Qué cierto, pena. por primera vez Raúl ahora, se ve en HD. Me veo mejor, Eso que es que los un milagro. Tres. Sí, sí, sí. Y ahora Miguel es el que se ve medio, medio pixelado. <risa> no, yo me uh -huh. veo bien. Y <risa> se <Eso> está más <risa> cerca. Corroborando la imagen. <risa> sí, sí, sí, corroborando. Oigan, tuvimos una, una noticia fea la semana pasada, eh, ¿no? Eh, la, la familia de Bruce Willis eh, sa salió a hablar de que pues lamentablemente el actor se retira de la actuación debido a un diagnóstico de, de afasia, una una, perdón, una, una enfermedad neurológica que afecta su, sus funciones este, de lenguaje y, y demás. Y memoria a corto y mediano plazo también. Sí, Así es. La verdad triste porque estamos hablando de un actor que pues, sí fue muy muy sonado en su época, ¿no? Este con grandes títulos, no de acción sobre todo, este muy multifacético, de alguna manera Bruce Willis saliendo desde El sexto sentido hasta Duro de matar, ¿no? O sea, como todo tipo de películas. ¿no? Yo creo, que, yo creo que Bruce Willis encont encontró su papel de acción, o sea, su, su rol de acción, y ya se quedó ahí, ¿no? Ya hace mucho que no le veía una película así seria, una actuación más dramática. Yo no recuerdo pues, ninguno. Un par, un par. Doce monos y sexto sentido, sí. Doce monos, eh... sexto sentido. Hay, hay eh... una que sale con eh, Halle Berry, que no es tan vieja. Tiene, bueno, tiene como 12 años, una cosa así. Ya A es pelona, todavía no. ¿Eh? ¿Ya era sí, pelón? Sí, ya era pelón. Ah, entonces reciente. Ay, tú <risa> dices pelón desde 1995, no manches. O sea, sí, pero antes de los 2000 todavía tenía algo de cabello y después de los 2000 ya lo sí. no mapaba. No, bueno. <risa> okay, okay. Esta película de Mi Encuentro Conmigo también era muy simple. Ah, es bueno. Ah, es un peliculón, Mi Encuentro <risa> Conmigo es un peliculón. De hecho, y es de Disney y me gusta, es verdad. Es <risa> Raúl, todo <extraño>. desconcertado. <risa> Todo, no, todas sí las películas increíble. son de Disney, Raúl. Yo quiero saber qué piensa Raúl sobre Moon Knight en dos palabras. Buenísima. Poca madre. Dos palabras. Muy bien, me agrada. Por okay. fin no estoy de acuerdo con Raúl. <risa> ok, ahora, ahora fue antes el, el cambiar de tema o no sé. <risa> no, ya no, es que tenía con curiosidad de, de porque de no Moon había Night. leído que habías puesto en, en, en el chat de WhatsApp. Ah, ese. bueno, bueno. <risa> Quería saber qué te había parecido. Eh, no, bueno, gracias, gracias. Oye, eh, este, Jack Nicholson tuvo también lo mismo, ¿no? Bueno, les quiero preguntar, el Jack Nicholson que fue, años fue, años. creo que fue más un tema como de la edad, simplemente ya, o sea, ya no, sí le costaba trabajo recordar sus líneas y él decidió retirarse, pero ya tiene 12 años. Sí, desde sí. 2000, desde 2009. Sí, que todavía que no que estaba tan viejo en ese entonces. Bueno, hizo una no, de pero... comedia todavía que dirige James L. Brooks con Reese Witherspoon y Owen. Correcto, esa salió, salió en 2010, pero esa fue su última película. Y todavía Jack Nicholson estaba... Eh, programado para salir en una película eh, que, es, que estaba como en preproducción, pero hace creo que como un año decidió finalmente salirse del, del proyecto. Sí, sí, sí. Pero no? aquí también, que no? le considero yo, no sé ustedes qué piensan, hay que tener cuidado como un poquito con los rumores, ¿no? Con luego con los los famosos, este, son muy, es muy susceptible ¿no? este fenómeno de hacer especulaciones, así y cuando menos yo hasta el momento, hasta el día de hoy, no, no he visto así como una, un artículo, una noticia así como ya seria, totalmente definitoria, de que diga la causa real por la cual Nicholson no ha vuelto a tomar un papel en estos 12 años, o sea, porque se, se ha rumorado que porque ya... Empezar a tener problemas de la memoria, entre otras cosas, pero... No, a, lo para Dios, no miren, era, ¿no? a lo mejor dijo, ya ya, ya no quiero hacer películas. Ya. Jack Nicholson Pero. nunca dio como un comunicado oficial o su familia mm. o algo así. A lo mejor no se le olvidó. No, bueno, malísimo. <risa> no, malísimo. <risa> no, bueno, malísimo. <risa> Ay, me lo <risa> ya, dices después cancelado. de la frase que, que diste de la semana, Raúl, no tienes vergüenza. <risa> no, esa está mejor, mínimo no ofende a nadie más que a los gorgonitos. Sí, no ofendí? Bueno, nadie Yo me vaya a dar una cachetada. la frase de la semana con el tema <risa> del día, o sea. <risa> no siempre, eso sí, nunca ha sido regla. No, ah, okay, okay. O sea, simplemente es una frase random de que los porteros... Exactamente, exactamente. Okay, los porteros. Esos son los edificios. ¿Y qué dijo Jim Carrey? Bueno, en la misma semana, o sea, a propósito de, del anuncio del retiro de Bruce Willis, Jim Carrey también en una entrevista dijo que él ya se retiró, que él no, no planea hacer más películas, que él está contento ya con lo que ha hecho y con lo que tiene, que no necesita oye, hacer oye, pero ahí más. sí le falta Sonic 3, nos tiene que dar mínimo las tres partes, ¿no? ¿Lio? No creo, pues si él dijo que ya, pues ya. No, pues no sé, no he visto la 2 todavía. Ah, no, está mucho mejor. Yo creí sí, que no era posible, la verdad, pero la verdad sí. sí. La, la voy a ver, creo que el domingo, no he visto la 2 todavía, ver, pero pues es que Jim Carrey ya... Jim Carrey tiene mucho tiempo sin hacer películas, Algo por lo bueno, menos no, no seguido, ¿no? O sea, yo... O sea, digo, la no última que, que, que le si... recuerdo buena a Jim Carrey es la de Sí, es la de sí señor. No, no, no, no digo man, que su papel en Sonic sea no. malo, porque no, pero es un papel cero, serio, ¿no? O sea, Jim Carrey tiene mucho tiempo de no hacer un papel serio, una actuación interesante. Ah, bueno, ha hecho como un papel serio en su vida, entonces también. No, <risa> pero no, como no, su o... eterno resplandor, claro. De, que lo ven todos, ¿cómo se llama esa? Este Ay, se me fue el nombre. Truman Show. Truman, eh, Show. Truman Show, por ejemplo, ah. aunque es un papel relativamente gracioso, es un papel serio. Sí, por eso, son, son los dos eso, que eso? ha hecho. Por eso ha hecho dos. No, y una que se llama número 23, es así, ¿no? no ah, tienes razón, ha, hecho, ha hecho tres, tienes razón. No, digo, fue un actor mucho más, este, 90, principios de los 2000, quizá, factor comedia, ¿no? Sobre todo, pero sí, o sea, por ejemplo, a mí eterno el resplandor de una mente sin recuerdos me fascina, ¿no? O pues sea, es un tipo, un tipo de, de personaje muy diferente, una historia eh, romántica. Corta venas. Una historia romántica, pero como demasiado original. O sea, de hecho, de hecho el guión de esa, de esa película está en el top 30 de los mejores guiones de, de, este, de la industria norteamericana. Este, así, este, y que Jim Carrey haya, haya salido en esa película, pues se, ama, se, se me hace meritorio, la verdad. Sí, sí, sí, sí, es un peliculón, sin duda. Y también películas que ha hecho en tono gracioso o en tono comedia son buenas. Sí. O sea, la eh. de... Todo poderoso es buena película, sí. y su actuación es buena. A mí lo único que nunca me gustó de Jim Carrey es que era como demasiado exagerado, demasiado bobo, ¿saben? A mí se me hace, ¿sabes que A mí no me encantaba de Jim Carrey, que era muy parecido a Eugenio Derbez en el sentido de que oh, por sus Dios. mismas... A ver, espérame, déjame a ver, hablar. A ver, la de que, de que siempre en todos sus papeles, eh, su comedia así era hacer caras y siempre hacía como las mismas caras, los mismos gestos, los mismos ruiditos. Como Derbez, que siempre hace como las mismas caras, la, las mismas expresiones con cualquier papel que le pongas. A eso me refería. Se le llama sello, desde Charles Chaplin existe los tres No importa cómo se le ah. llame, a mí no me gustaba. Ah, bueno. A mí creo bien. que ese es su, su sello, ¿no? Perdón, Mara, Sí, sí, sí. sí. Este tipo de actores, ¿no? Que se encasillan con cierto tipo de género. A mí me encanta la película de la máscara, ¿no? Esta es sí, sí, buenísima. Una, una comedia demasiado ágil, ¿no? En, en cuanto a la historia. Y aquí también tenemos a una Cameron, un Cameron Díaz muy joven, ¿no? En esta película. Y hace buena mancuerna. Yo yo la recuerdo mucho esta película. ¿no? Es muy buena la película de la máscara. De, de hecho, es de mis favoritas de Jim Carrey. También la... Claro, es la es buenísima. ¿No? A mí nunca me gustó la de la máscara, la verdad. no Es humor negro, bien. bien pero sí, más esa... bien como humor verde, ¿no? <risa> qué tonto. <risa> y adivina qué, Alex, es un cómic. La máscara es un sí, cómic. Sí, Raúl, ya habíamos hablado de eso, pero nadie le importa, cómic. nadie conoce el cómic. No, sí, es buenísimo. Hay más gente que conoce la caricatura de Cartoon Network que el cómic. Ah, Yo le pregunto la a qué chingada ahora, Raúl, lees todos los cómics que existen. No, eso o sí sea, no, no lo entiendo, No entiendo, de verdad. Siempre, no, pero ese por cómic es uno. buenísimo. Ese. Todos los que hay, ya los leíste. El, uno que lo, el único que leí es muy bueno, es, es muy sanguinario, es tipo de Voice. Ya, hay que conseguirle un hobby a Raúl, algo. <risa> no, no, no. A ver, pues Alex. ese es su hobby, a ver, no. Yo otro, otro, una... más bien otro hobby, a eso me refiero. Ese referí. es mi hobby. Yo tengo otra, yo creo que también, eh, así como tenía comedia, tiene como una especie de, como que sabe unir entre comedia y ponerle un poquito de drama, pero lo necesario. Por ejemplo, la de Mentiroso, Mentiroso, ¿no? Es buenísima. Es justamente te ríes, pero a la vez también sientes... Que el personaje, ¿no? O sea, como que algo es injusto con él y a la vez dices. Me sorprende porque ese tipo de película es el justo el que a ti no te gustaría. No, no, no es así, está muy, muy buena. Qué raro. Muy buena. Qué no, hasta, tiene, hasta tiene sus que Raúl no, de comedia romántica. Raúl no es el... No, no, no, o sea, su criterio va de que una cosita no le guste. No, no. O no. sea, la película que no le gusta no es porque la película sea mala, o sea buena, o sea tonta, o sea romántica, sino porque una cosita en la película no le gustó y la película eh, ya Pues no, no le es gusta. romántica, es más de papá e hijo esta de... Pero sí tiene su toque eh, romántico. Sí, sí, y me sí, sorprende porque tiene 6.9 eh, de calificación. Ah, ya sí, cambió eh. de opinión, ya no le gusta. ¿Qué les pasa? No, ya no, olvídenlo. Después, ah, no, las comedias sí está más difícil ¿Ustedes dirían que, que tuvo buen, buena inserción en, en un papel, en una película de Batman con, con el acertijo? Creo que fue lo mejor, así les pongo. Mira, no. Yo siento que su acertijo sí es en cierto modo como algo por lo que se le recuerda a Jim Carrey, pero su acertijo es bastante chafa, o sea, es como... Ay, de... no. es, es nada más inspiró un loquito que a... ¡Ah, soy la inspiró a marido. todos los malos de Gotham, Alex. Bueno, pues ahí, sí, pero salito. pues eso no, eso no es algo bueno, ¿eh? Ah, ah, creí que sí. O sea, es un acertijo chafa, que es como si fuera el guasón, pero pintado de sí, verde, sí. igual que el dos caras, que es un dos, es el guasón, pero con la cara pintada a la mitad. <risa> también que hace Tommy Lee Jones ahí, quién sabe. Sí, pero Jim Carrey, digo, en general, bueno, no, o sea, lo que él dice es ya, ya tengo suficiente, no quiero más, y está, sí. también es respetable, ¿no? Pues digo... Con los millones que debe tener, no. No, no es necesario que, que siga trabajando por el resto de su vida. Y lo único que dice, y ahí, y ahí es por donde yo me voy un poco escéptico, es solo si llegara un gran proyecto, no sé qué, y es lo que hacen muchos artistas, ¿no? A cada rato se retiran y luego regresan y luego se vuelven a retirar. De hecho, luego, ya no dijo Alex. Acaba de decir que con Nolan, que si Nolan dirigía. Eso fue broma, por Dios. No, no broma. Por Dios. <ríe> dijo que, dijo que si, que si Christopher Nolan dirigía Ice Ventura 3 sí la hacía, ¿no? Exacto, ahí sí la hacía. ¿Y no, no sienten ustedes que haya tenido que ver el factor lo que lo que declaró a propósito de lo que pasó con, con Will Smith y su, y su incidente, ¿no? De, con Chris Rock No sé, porque creo que fue en, en el contexto de una entrevista que estaba haciendo justo por el tour de prensa de Sony. Okay. Entonces, okay. no sé qué le habrán preguntado y por eso dio esas declaraciones. Aunque también, ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Opinó sobre lo de Will Smith, ya ni me acuerdo qué, pero alguna tontería. Exacto. No, no, dijo él que lo deberían de cancelar, que debería estar en la cárcel, lo, lo ah, llegó a decir. ¿En la cárcel, imagínese. Sí, sí, sí. Él dijo que si hubiera sido él, muy seguramente lo hubieran encarcelado. A propósito, de, a propósito de la máscara, alguien que sí me sorprendió que ya está retirado y que me enteré de hecho hace, hace poco, es Cameron Díaz. Cameron Díaz ya se retiró Así de la actuación desde el año 2015. ¡Ay, no sabías! O sea, sí sabía, no, pero sí, no. no me enteré, o sea, no me enteré en ese momento, mucho tiempo después de no ver películas de Cameron Díaz, dije, ay, ¿dónde, ¿dónde estará? Y me metí así como a leer y dije, ay, ¿ya se retiró? Y, o ah, sea, y no. sí, eso y fue muy sonado en su momento, cuando se retiró, justamente. Pues yo, no, es que yo no me enteré. Que quería dedicarse a su familia, a las cosas uh -huh. que al final, sobre todo, pues... Eh, pues este, esta clase de actrices, ¿no? Lo, lo toma de, de que él ya ha sido mucho tiempo el estar en los negocios y ya quiere hacer cosas diferente Y también hubo por ahí, bueno, eh, había varios rumores, ¿no? De que cuestiones que se había peleado con no sé quién. Digo, ya le estoy entrando al chisme, pero también hay otros factores que siempre son externos. pero sí, Tú, y tengo entrándole el en chisme. No, yo no te no. creo. Perdón, pero no, hay que ser profesionales. Y la otra que también, yo, yo me acuerdo que estaba retirada era Kristen Dons, ¿no? Y solamente salió del retiro ahorita para actuar con su esposo, con su esposo en esta película del poder del perro, pero ella también está retirada ¿Ah sí? No, no, de no, ella no sabía, tío, sabía, la neta de ella no, sí no sí, sabía. Si se dan cuenta no tiene nada, películas desde el 2000 igual como 14, 15 no tiene nada, nada Digo, al sí. final Perdón Mario es verdad, o sea, yo tampoco le recuerdo casi nada de Christian, Dons, como del 2010 para acá. Digo, hasta esta película, este también salió en Eterno Respaldo nuevamente sin recuerdos, en, en las de Spider-Man. Bueno, la también la hace de, de, la de, también la hace de calienta asientos en los Oscars. No, no, no, bueno. hay que, no hay que dejar eso de lado. <risa> no, pero el caso nah, de General no. es otro caso pues, este, peculiar, ¿no? O sea, una actriz que Tuvo un boom, ¿no? A final de los noventas. Con Fue esta, la actriz mejor pagada de Hollywood durante un buen rato. Esta película sí. de Loco por Mary, ¿no? De, de, de los con Ben Y, este, y ¿no? los, Ch Charlie, una... ¿no? los Ángeles de Charlie. También. Una comedia muy sonada a finales de los 90, ¿no? Este que sí se mantuvo mucho tiempo, así como... No, tuvo varias, y muy sí. buenas. La cosa más dulce, Los Ángeles de Charlie, que, que dice Ramón. Locura de amor en Las Vegas. Ajá, este... este... La de la maestra, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también... Ah, es malísima. De buena. No, estaba no, chida. Sí está bien. No, es Manila Sky. Manila Sky, Night and Day... Es... Ah, o sea, malas tiene... enseñanzas, lío. La boda de mi mejor Esa. amigo. La boda de mi mejor amigo, ah, sí, cierto, es de ella. Sí, o sea, muchas, muchas películas de, de Cameron Díaz. Y ya, o sea, simplemente llama la atención que se haya retirado porque no, no es tan grande, ¿no? O sea, que tendrá unos 49 años, 50. Y por sí, sí. lo que dices, o sea, era una actriz bastante popular. Era de esas actrices taquilleras, sí, ¿no? Era la voz de Fiona también, ahorita que me acuerdo. De sí, sí. De hecho, Fiona, la original, está basada en su figura. Solo no, es y y estamos hablando de estos casos o sea, de, de, de actrices sí. o actores no tan, no tan viejos todavía entonces es interesante el cambio como generacional ¿no? de los actores y actrices que, que estamos viendo que vimos, empezamos a ver desde esta década que pasó este, como ya producciones que introdujeron nuevos actores este, como Adam Driver por ejemplo este, entre otros este, ¿Quién sería el equivalente hoy en día a Jim Carrey por ejemplo o a Bruce Willis? Uh, Steve Carell, no, ¿quién? Steve Carell, otro. No. no. Mm. Ya está más viejito Steve Carell. Sí. Y él ya le está tirando más a las, a las películas serias también. Bueno también. No pues la pero verdad no. Adam Sandler no, no. como que quiso no Tener no, como no. Como sí momento, pero no no. Pero, pero no. no, no son no, muy no. distintos. No no. Pues es que era una comedia diferente. De hecho a mí me gusta más Adam Sandler que Jim Carrey sinceramente. ¿Cómo? Sí. A ver si pone verdad. sonidito, Alex. Es que Adam ¿Qué? Sandler sí Jim Carrey no. Ay, no manches. Jim Carrey era como ver a un tonto haciéndola de tonto. Adam Sandler era chistoso. Como ver a un tonto ni siquiera haciéndola, nada más estando ahí. <risa> es que, ajá. Bueno, pon, lo dices de broma, pero Jim Carrey era como como O sea, no sé, tú ves a alguien haciendo algo estúpido y te da risa, pero ves a un estúpido haciendo algo estúpido y ya no te da risa, ¿sabes? Así bueno, siento depende que era de tu Jim humor. Gary. Ahí sí también depende de tu humor. Pero sí, sí. O sea, como que ya pero, se sentía no, forzado, no. a eso me nah. refiero. Sí, forzado, sí, pero pues, como dice Raúl, era su sello. Sí, además está en, en el Grinch, le quedó perfecto porque el Grinch es muy expresivo. O sea, va no como... me gusta el Grinch. no, no Bueno, de... es héroe nacional además <risa> el contexto. villano nacional más el bien, villano no villana. Villana. Sí. además el contexto no o sea yo, yo siento que en estas épocas ya sería mucho más difícil que nos salieran ese tipo de ídolos no de como de cómicos este es difícil porque además ya tenemos ídolos por todos lados no en el cine en la televisión en las redes eso, en YouTube en Instagram por eso ya, ya no, además porque cuando hablamos del factor cine de contar historias siento que ya o sea como que ya se hace como más uniforme todo, ¿sabes? ya, ya es muy, más difícil identificar que sobresalga alguien, ¿no? O sea, como. No, ya, o sea, fíjate que yo ahí no, sí difiero, sí. ¿eh? Yo ahí mm -hmm. sí difiero porque no es lo mismo. O sea, dice Alex, hay ídolos en TikTok, en Instagram, pero no es lo mismo. No, ya sé. O sea, por no ejemplo, mismo, Chris, pero, pero, Chris yo Pratt. Yo creí Pratt que era un, sarcasmo. Es un talento <risa> reciente que a raíz de Guardianes de la Galaxia, porque antes de Guardianes de la Galaxia no había hecho gran cosa y estaba gordo, pero a partir de Guardianes de la Galaxia, se, o sea, se volvió este héroe de acción, por eso por eso menciono lo de gordo, o sea, no por otra cosa, sino porque se volvió un poco tipo héroe de acción, eh, ya más, más serio, ¿no? Saliendo en Guardianes de la Galaxia, en Jurassic World, en Passengers, ya en papeles más como de de ficción y, y de heroísmo y cosas sí, así. Chris ¿no? Pratt es una figura bastante. Chris Pratt podría sí. ser. Hacía comedia, ¿eh? Una comedia que no sí. pegó mucho en México, pero que es reconocidísima. Parks and Recreation, él era de las estrellas de ese show. Y no, era... sí, o sea, yo lo vi Y más, muchas cosas y, antes de y más recientemente, de pues Tom Holland, ¿no? O sea, Tom Holland la está rompiendo ahorita. Uh, pero Tom Holland es muy famoso por, por. Bueno, sí, o sea, tienes razón. O sea, por Spider-Man, pero al final es muy famoso. Pues es que de Espera. ahí partes, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Bruce sí, Willis hizo sí. muy famoso por Duro de Matar. sí tienes Y de ahí o sea, pero pero a ver, a ver a Tom pero... Holland, por uh -huh. ejemplo, ahorita en Uncharted, en la película esta donde sale con... The Devil at, uh, ¿Cómo? El Diablo a Todas Horas. ¿cómo no El Diablo a Todas Horas, sí, exacto. Sí, sí. y la esta eh, donde Empieza ya a tener yeah. otros papeles más serios, diferentes, a Spider-Man. Y ahorita Tom Holland yo creo que sí la taquilla, ¿no? sí Sí, ahorita sí. Pero a ver, yo les quiero, bueno, lo que preguntaba Mario, no te entendí Mario, o sea, tú lo que dijiste de la comparación con Adam Driver y con, creo que Cameron Díaz o algo así, o sea, que tiene que salir una estrella para que brille otra, o sea, eso es lo que te entendí, como que le abrió eh... espacio a otras estrellas a que emergieran o cómo. No, o sea, yo siento, por ejemplo, el género comedia, o sea, siento que la comedia en los noventas era como mucho más... A lo mejor era más tonta, o sea, sí, no lo niego, eh, ahorita como que ya elaboran más los guiones, ¿no? O sea, como que la piensan más, también por el factor de no de no ofender, ¿no? Como susceptibilidades por lo políticamente correcto, entre otras cosas, y en los noventas pues no estábamos en ese momento, ¿no? Este, es que era una comedia, sí. no, no sé si más tonta, pero Ajá. más sencilla. Se sí. te ocurrió un chiste, lo ponías en el guión y lo hacías y ya está. Ahora se te ocurre un chiste, lo ponen en el guión y lo tienen que mandar al departamento de abogados para que revisen. Abogado. Que no los van a demandar por ninguna frase puesta en el guión. No, ¿Se le llama ética? Y, ética se le llama. No, le... no es ética, es ética estupidez. Y... O sea, es estupidez. Es, sí, es, porque, sobre, es sobre sobre pensar las cosas. De, del 95 sí, de los 2000 y ves chistes sobre negros, sobre misoginia, sobre cualquier cosa. Y era gracioso y sigue siendo gracioso. Porque es un chiste, pero ahora no se atreven a ponerlo porque obviamente va a haber un, una, eh, pues un grupo, una bola de gente en Twitter que se va a quejar y le va a meter mala publicidad a la producción. Sí, y los van a cancelar. Y eso ¿no? les da miedo, ¿no? Que es justo real, de lo... Realmente, pues sí. era, eran otros tiempos y no creo, que sea, no creo que sea tonta, sino más... era más sencillo hacer un chiste en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Como tú dices, regresando a lo que dices, de tontos... Y, y comparándola una con la otra y con Jim Carrey, una pareja de tontos uno a una pareja de tontos dos, que está malísima la dos. Y sí son chistes sencillos, pero malos. Pues. O sea, no, les, no, no siquiera son sencillos, son hasta sobrepensados más bien. Pero son malísimos, o a sea, comparación de la uno, que era lo más sencillo del mundo, pero uh -huh. qué divertidas estaban. Digo, no sé si les gusta, pero a mí también es Sí, sí, favorita, sí, es que es eso. Mira. O sea, cuando hicieron la dos. Eh, o sea, cada chiste lo tenían que revisar 70 personas, tenían que adaptarlo a lo que decían 70 personas, y ya era como de, no, pues este modifica esto, modifica lo otro, y entonces sale eso, ¿no? Que los chistes se ven muy elaborados y muy sobrepensados y ya no dan risa. Ahora, una cosa es eh, las carreras que terminaron por decisión propia, como el caso de Jim Carrey, como el caso de Cameron Díaz, incluso de Jack Nicholson, sin que sepamos exactamente. Eh, la razón y lamentablemente otros casos como los de Bruce Willis, que pues es eh, más o menos a fuerza, ¿no? Por, por, por su condición médica. Sí. Pero otra cosa es justo lo que hablaba Raúl ahorita, ¿no? La, la cancelación, ¿no? O sea, hay carreras que se truncaron por esta cultura reciente de la, de la cancelación, de cometes un pequeño traspié y adiós, te borran de todo. Y eso le pasó a estrellas muy grandes. Incluso en este momento eh, le está pasando o, o está como en vías de que le suceda a Will Smith, ¿no? Por el tema de, de lo que hizo en el Oscar. Sí, sí. sí. Que, que vuelve, vuelve a ser estúpido, ¿no? O sea... Vaya, al final, claro, o sea, fue una, fue una mala reacción. Pero eso equivale a que, a que ya te vayan a borrar de la existencia del planeta. Que ya no te vayan a dar papeles. Ya ahorita sí, estudios eh, están cancelando proyectos que tenían con Will Smith. La academia que... La academia que en el momento de la ceremonia repitió eh, la escena varias veces, eh, ahorita ya están con que viendo cuáles van a ser las sanciones, proyectos que se cancelan con, con Will Smith, el que ya está creo que en un centro de rehabilitación, no sé qué. O sea, cosas de eh, una exageración para lo que realmente pasó, ¿no? No, de nuevo, no es que haya estado bien, que se haya parado y le haya pegado a Chris Rock en la cara. Pero, o sea, ¿realmente amerita que ya queramos borrar a Paul Smith, que ya no tenga nada de mérito todo el resto de su carrera? Es que, yo lo dije en el programa de los Óscares, la estupidez va desde la reacción, ¿no? O sea, si él hubiera salido al día siguiente y hubiera dicho, sí, le di un golpe, ¿cuál es el pinche problema? Ya pasó, no pasa nada, y ya, pero si empiezan Seguro a sacar... Dicho que, ay, no, ya se metió a un centro de rehabilitación y renunció a la academia y él no dice nada, pues también tiene parte de culpa, ¿no? O sea, desde el momento en que tú ahorita dices, no es que haya estado bien que le haya dado un golpe. Güey, o sea, todo mundo le ha dado un golpe a todo mundo. Todo mundo <ríe> ha dado un golpe alguna vez en su vida. Y no por eso ya son malas personas, ¿sabes? O sea, eh, hasta por la cosa más pequeña y más tonta, todo mundo le ha dado un golpe a alguien en su vida. Fue una reacción un del momento, no fue, no fue así como que Will Smith sea eh, un villano maldito, violento, ah, no, asqueroso, golpeador. Es que está mal desde el momento en que piensan que no estuvo bien que le diera un golpe. Da igual, no está ni bien ni mal. ¿Sabes? No, tampoco que salga, ¿no? Está bien, ¿qué te parece? Es sí. mmm, sí, un o sea, madre, ¿Qué tal? No. O sea, yo, yo estoy de acuerdo cuando, sea, O sea, yo, yo quería retocar, retomar un poquito el, de lo que yo dije en el programa de los Óscares. O sea, porque mucha gente dijo, ¿no? Este, ay, ¿cómo es que primero tuvo esa reacción y luego se puso a llorar? O sea, como dando a entender de que... Fue, fue un llanto así como casi, casi preparado, ¿no? Por parte suya. O sea, yo creo, ¿por qué no puede ser válido que uno tenga reacciones emotivas? O sea, pensemos nosotros, ¿no? O sea, cuando nos afecta algo, cuando nos peleamos con alguien, no nos controlamos, o sea, es muy difícil que podamos hacerlo. O sea, es un sí. muy bueno, sí. al final de cuentas, y, y coincido con Miguel, o sea, es muy exagerado. Todo el mundo hemos tenido una reacción mala en algún momento y... Claro, uh -huh. o sea, tú dices, no está bien. A ver, si llegan y ofenden a alguien de tu familia, no está bien. Ay, pero el nivel de chiste que fue Olvídate ni siquiera fue tan ofensivo, por Dios. No lo haya percibido, es como él a lo ver. haya percibido. Ya hablamos del nivel de chiste, ya hablamos que Chris Rock tampoco hizo algo malo, porque tampoco hizo algo malo. Bueno, sí, no hizo algo malo, pero a lo está que bien voy que es, le peguen. La reacción que haya tenido Will Smith es una reacción humana. Por eso, y eso, no o sea, niego, de, eso no lo niego, eso no lo niego para No nada. sacó una pistola y le voló los sesos. Es lo que te iba no, a decir, y sé. si hubiera pasado eso, no. No, <risa> está mal porque <risa> es ilegal portar un arma de entrada, o sea. Bueno, también es ilegal pegarle a la gente, o sea... No eso, es ilegal eso, pegarle exacto. a la gente. ¿Cómo no? ¿Cómo claro no, que, es sabes, es que una persona... Sí. A ver, aquí en México a lo mejor no, Hay en Estados Unidos le pellizcas a una persona y te demandan por asalto. Se le llama agravio... Eh, a propósito, ¿cómo se llama eso? El, bueno, claro que ah, es ilegal, Miguel, o sea, una pues cosa no es que es sea normal, pegarle. una cosa o es sea, que sea normal. Obviamente es ilegal. Si vas ah, por la pues calle, está, te cruzas a alguien y le dices, "Ey, tú" y le rompes la mandíbula, pues sí, obviamente es. Pues fue lo mismo. Fue ¿no pues lo mismo. No, no, no, no, no, por no Dios. Fue lo mismo. Primero o sea, que una no, justicia no, no te poética va de... o qué? ...no te va a demandar porque... ¡Ay, me pegó! ...te va a demandar por los daños a... ...no sé, su cuerpo o su persona. Sí, a la persona, ¿no? sí, sí. sí. Pero, Pero, por un golpe, estamos hablando. hubo una acción previa... De, ...de Chris Rock, por lo que se puede... Eh, ...argumentar defensa... ...y fue un amigo... ...porque Chris Rock y Will Smith eran amigos colegas de trabajo etc etc etc no fue tan random como que will smith iba por la calle se compró un starbucks salió del starbucks alguien le cerró la puerta en la cara y se alocó y le dio no golpe. tiene no tiene que ser random para que el para que al que golpearon demande o sea no tiene que ser random no lo hizo qué bueno y está bien estoy de acuerdo contigo es una reacción humana pero eso no hace que ni esté bien ni sea legal eso es lo único que estoy diciendo no está mal y no es legal Ok, como tú no, dices. A ver, yo me voy a otro, y también son los ejemplos que tenemos aquí. Mel Gibson también fue cancelado porque había aquí eh, violencia familiar, ¿no? En cuanto a su a su mujer, ¿no? Había incluso llamadas de, eh, ¿cómo se llama? A daño psicológico, ¿no? Un buen de cosas que le, que le fueron. Ese es otro punto que yo quería tocar. No, pero él fue cancelado por sus comentarios antisemitas, ¿no? Pero Incluido lo de la antisemita, pero también fue por esta... No, de la Ese es otro punto que yo quería tocar. Que una cosa es lo que hizo Will Smith, por ejemplo, y otra cosa es lo que hizo... ¿Cómo se llama este güey? El, el que le voló la cabeza a la fotógrafa. Este... Eh, uh, Alec Baldwin. Baldwin. Ese güey. El que sigue o sea, sin saber quién es. <risa> o sea, ahí hay, hay, hay, o sea, hay un asesinato, que eso sí es ilegal, ¿sabes? O sea... Ahí sí tiene que haber un proceso jurídico, un juicio, argumentar pruebas, y entonces sí, ya, o, o lo que hizo Kevin Spacey, ¿no? Que, bueno, el jurado lo declaró inocente, pero en su momento la acusación fue lo suficientemente grave como para que un estudio diga, oye, ¿sabes qué? Eh, pues hiciste algo grave y mientras no demuestres tu inocencia, yo no quiero trabajar contigo. En cambio lo de Will Smith, pues, se me hace absurdo, totalmente. Pero, no sí, o sea, sí, lo siento, no sea, importa lo grave, si ahorita alguien se para, o ahorita alguien entra a tu casa y te pega, le puedes levantar una demanda, o sea, es ilegal ese acto. O, por... o sea, eso, eso se entiende, Raúl. Espera. Pero eso sería random, obviamente. Sí, a, es, a ver, pero no importa eso. si es random, o sea, es, si tú te pasas el es alto el es ilegal, por más que todo el mundo Ajá. se pase el alto es ilegal. O sea, Exacto. no hay, no es de percepción, ni es de que sea normal, es ilegal, punto. Pero bueno, es que o sea sí puede, entiendo que puede llegar a ser subjetivo la percepción. O sea, en mi percepción yo esta de agresión la vi como más como una consecuencia de, y, y, más como no como una agresión así en sí, sino más como un, un estate quieto, ¿sabes? Un como o sea, no, no estás este yendo a agredir con la intención de dañarles, o sea de que haya secuelas físicas en otra persona no ¿sabes? fue una reacción o sea pero le, de nuevo la intención no importa si yo soy Chris Rock y me pegan puedo de, puedo demandar si quiero o sea eso es verdad eso Exacto. es verdad y ya el juez ya es el que dice a ver por qué le pegaron qué dijo ahí ya se empieza ahora a todo esto es irrelevante este porque Chris Rock no quiso demandar no quiso levantar sí, cargos no lo no hizo no, de hecho se disculpó ya y según todos bien, hasta una y hasta según una... Por eso, o sea, esta... precisamente por eso, porque se disculpó y todos bien. ¿Cuál ya? es la, la necesidad de hacer todo un drama después y de quererlo sí, sí. Que sacar de la academia? Bueno, él se salió solito de la academia y que se vaya. No, a y ahora ocasiones. ya se metió lo que salió hoy, ¿no? Que ya se metió una clínica eh, mental. Que para, o sea, que para alejarse ajá. un poco de todo el estrés que lo que hace en esta situación, todo, todo, todo, todo el drama alrededor es una estupidez. Y yo siento, que, sinceramente, que en el, incluso en el momento y en la reacción, fue como querer llamar la atención o, hacerse, o hacer como, como un showcito ahí que obviamente se le, se le salió el tiro por la culata porque, vaya, ya lo decíamos la semana pasada, se rió del ciste primero, tarde, reacciona, se para y va y le pega. No, no tampoco tiene mucha lógica ni siquiera como reacción, ¿no? no, no y es, lo, es lo que yo dije regresa. la semana, la semana antepasada o pasada, ¿no? Cuando fue que justo mi teoría es esa, ¿no? Como que dijo, a ver, vamos a seguirle el juego, como entre vamos cuates, a dar ¿no? Show y a la mera sí. hora eh, se le salió de las manos por todo el drama que se hizo alrededor, pero justo, o sea, si Will Smith ahorita en lugar de irse a recluir para alejarse del estrés y quién sabe qué estupidez, que ni siquiera sabemos si es cierto, sale y dice o sube un video a Instagram o lo que sea. Y dice, sí, le solté un puñetazo, ¿cuál es el problema? No pasa nada, todos seguimos con nuestras vidas, ya, felices, voy a actuar en sí. la siguiente película tal, y ya. Y Chris Rock ¿sí? La gente a mañana se le olvida que le pegó a Cruz Roca. Sí, sí. O sea, de, de estaba... eh... Perdón, Alex, o sea, yo también rápidamente quería volver al punto que había tocado. O sea, a final de cuentas, pues, también a cada, a cada persona le afecta de manera diferente... Alguna reacción que haya tenido mal, ¿sabes? O sea, seguramente Will Smith, y yo lo dije hace dos semanas, este, se veía como muy estresado el momento de que recibió el premio, o sea, y, y, y por lo mismo, o sea, este, todas estas sucesiones de eventos, al llegar a este punto de, de, de buscar ayuda, como ya, este, psicológica, este. Pues es producto de esa afectación y no creo que sea algo que no, que no sea válido, es totalmente. No, válido. no, es válido, es válido. Lo que no, lo, lo que desde mi punto de vista no es válido es hacer todo el show de me salgo de la Me me, me autoexpulso de la academia y la academia está viendo qué consecuencias va a, a, a tomar y, y la gente, o sea, cancelando proyectos ¿no? que ya tenían con, sí. con, con este actor, o sea. Sí, sí. Creo que de los que hemos mencionado, que, que, que fueron Mel Gibson, Kevin Spacey y Will Smith, el de Will Smith es el más leve de todos, o sea, que prácticamente no hizo nada comparado con, con los otros, <risa> claro, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y, y creo que yo yo sí creo que debe haber una diferenciación entre lo que hacen en su vida personal y, y lo que ocurre al final en sus carreras, ¿no? O sea, sí entiendo la parte que mencionaba Miguel de, ok. Eh, estás acusado de algo. Eh, no quiero relacionarme contigo por imagen o por lo que quieras, ¿no? Sí. Eh, o sea, sí entiendo esa parte, pero también sí es muy evidente esta cultura de la cancelación de que cualquier cosita ya es me, ya, ya da la oportunidad de que literal te borren del mapa. O sea, por sí, ejemplo, sí. Mel Gibson, pues claro que no está bien si es que hubo violencia si intrafamiliar. Eso no eso no sabía. Yo solo sabía que había tenido comentarios anti antisemitas. Que también está mal, ah. que también está mal, pero vaya, de ahí a que toda tu carrera sea borrada de la existencia, pues también hay que separar un poco entre quién es la persona y quién es el actor, ¿no? Kevin Spacey, sí. Kevin, Kevin Spacey es un actorazo, ¿no? Yo siento que sí eh, habría que separar un poco su carrera como actor, que, sus, que lo que ha hecho en su vida privada o lo bueno, que se presume bueno, que se ha, presume, ha hecho. Bueno, Exacto. pero o sea, es que ahí hay, ahí, hay, ahí hay otra vez varios puntos que tocar, porque... O sea, si, si Sean Connery tuvo comentarios antisemitas, sí, sí, sí. Eh, pues como dices, es, es su opinión y su manera de pensar y eso no afecta en nada, ni a un proyecto, ni a cómo actúa, ni al equipo, ni al elenco, ni a nadie. Es pedo suyo, ¿no? Ahora sí que cada quien sus pensamientos y sus opiniones. Si están bien o están mal, es otra cosa. Pero es sus problemas, ¿no? O sea, sí, o sea es el claro. caso de Kevin Spacey es diferente porque de lo que se le acusaba sucedió en sets y en rodajes. Y entonces, eh, sin saber si es verdad o no, porque nunca, nunca se determinó y un jurado a falta de pruebas lo, lo declaró inocente, pero de lo que se le acusaba sucedió en un set. A ver, pero espérame, ahí... Eh, eh, o sea... La acusación original, o sea, la primera que lo, que lo denunciaron fue en un bar, y ya a raíz de eso sí hubo más, hubo más acusaciones y, lo, y entiendo la parte que dices. Sí, Pero no, no sé, involucró si su tiene, tiene, trabajo. Ah, involucró tiene que ver su con su trabajo, trabajo. sí, co correcto. Sin embargo... Al, espérame, espérame, espérame, espérame, nada más para acabar la idea. Eh, en Kevin Spacey involucró su trabajo. Otro ejemplo sería Johnny Depp. Sí, eh, Johnny que Depp lo es están verdad. cancelando por su problema con Amber Heard, que es un problema doméstico. Y un sí. problema que ni siquiera se le ha declarado culpable, sino que está en juicio. Ah, ya, pero ahí la, sí se o me O sea, hace... lo que dicen es que ella lo golpeaba a él, ¿no? O sea, ni siquiera entiendo por qué se están cancelando. Están las dos. Eh, no es que están ella las dice dos. que él... Ah, no, las dos que teorías, ok. okay. Pero ella lo demandó a él. Pero sí, al final que de los cuentas... los dos se demandan por eh, lo mismo. Eh, es un problema doméstico que no ha sido declarado culpable en ninguna de las dos partes. Y ahí sí se me hace un poco absurdo que le quiten proyectos o lo cancelen por algo que en el peor de los casos lo hizo y cuando se le declare culpable afrontará las consecuencias. Pero ahorita ni es culpable ni es inocente, ni ella es como una víctima porque también está acusada de lo mismo. Entonces, es un problema doméstico que sí deberían de separar de su carrera, a diferencia sí. de Spacey, pues así, que fue un pero a en país que problema que cancelaron en el... esa DEP. O sea, a quien sí cancelaron ya es a Deb, porque, claro, porque, porque ahí porque hubo él, porque, la unión del hombre, de que los claro, o sea, No, eso. y porque ella demandó primero. O sea, Deb sí, demandó, primero. Depp pero, demandó en, con, bueno, contra demandó en respuesta a su demanda. Entonces, bueno, pues mucha gente dice así como, de, bah, pues te demandaron y tú demandas igual, ¿no? Si Deb al... hubiera demandado primero, seguramente no, bueno. la historia sería diferente, pero no eso es irrelevante. Que yo... No es que yo defienda eh, el que Mel Gibson diga cosas antisemitas o el que Johnny Depp pueda o no pueda haber golpeado a su esposa o el que Kevin Spacey haya o no abusado de alguien. No, no, los, no lo defiendo para nada. Obviamente son cosas que están mal. Pero también tocaste un punto muy importante. O sea, ¿hasta qué, hasta qué punto no, no puedes esperar a cancelar a alguien o a, o a cancelar proyectos con alguien cuando ya sepas que esa persona es culpable? O sea, porque pues bien lo dijiste, a Kevin Spacey se le declaró inocente. No sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor sí fue culpable y no, no eso se pero... Pruebas, pero se le declaró inocente y se le canceló desde mucho antes. Entonces, puede ser también que alguien te acuse de algo o tú te equivoques en una palabra de algo y en automático tu carrera se vaya para abajo sin sin que realmente hayas hecho nada, ¿no? Pero, pero sí. también, recu recuerda Alex, que pues a final de cuentas, digo, por desgracia vivimos en este mundo... Sí, mediático, eh, eh, yo no me meteré en ideologías, cada quien tiene su ideología y es respetable, pero pues, vivir por desgr desgracia vivimos en este mundo capitalista, corporativo, empresarial, en donde si tú formas parte directa o indirectamente de una marca, de una empresa, pues eso implica pues mercadotecnia, la mercadotecnia que implica a su vez pues la imagen que se venda y pues las políticas de las empresas de las marcas pues cuidan su imagen no es lo que priorizan Netflix parte de eso no por eso cancelan la imagen de que no claro, o sea, es, claro esa parte la entiendo es que también ahí influyendo sí lo cosas, mismo por ejemplo ahorita Octavio nos comenta que separen lo personal lo civil de la cinematografía y la publicidad y por un lado estoy de acuerdo, porque por ejemplo, si tú ves un póster de Animales Fantásticos y ves a Johnny Depp, no estás viendo a Johnny Depp, estás viendo a Grindelwald, no a Johnny Depp, Rápido. ni lo que Rápido. hizo. Pero, como dice Mario, vivimos en, un, en una sociedad y en una cultura donde con que uno ponga un, un hilo en Twitter o, o publique una noticia, o aunque sea un medio pequeño y local que po poca gente lo siga, donde diga, ah, no, es que es, aunque sea Grinder World, ahí está Johnny Depp, cancelenlo, y se empiece a hacer viral, hay, hay una reacción, porque se empieza a hacer viral, ¿no? Y como dice Mario, o sea, desgraciadamente es el problema empieza desde nosotros como sociedad, ¿no? Porque es la misma sociedad la que no alcanza a distinguir o a separar, y simplemente... Eh, por el hecho de que en esta época todos tienen la facilidad de opinar detrás de una pantalla, eh, es muy fácil, ¿no? Poner a escribir en un teclado y poner tu opinión y decir, ¡Ay, sí, cancelenlo y arruínenle su vida! En fin, yo estoy detrás de un teclado. Sí. Y pues, ahora sí que el, las redes sociales y el internet es esa arma de doble filo que pues, nos da muchas bendiciones y muchas facilidades pero también puede afectar de maneras que antes pues la prensa y los medios sí, sí, tradicionales sí. no podían, ¿no? Recordemos lo que también trataron de hacer con James Gunn, ¿no? Por ejemplo, con un tweet que hizo. Ah, en claro, el 2004, ah, bueno, es, es que ese era tiempo el otro punto que iba a decir, también depende uh -huh. de la gravedad y la magnitud de la acusación. Porque uh -huh. lo de James Gunn pues o sea, eran creo que tweets o fotos sí, de hace no, 60 años o algo así. Y lo quinta. importante aquí fue que inmediatamente DC o Warner dijo, no, no, no, yo sí te doy trabajo, vente. Y entonces ya la gente fue como, ¡da! ¡Ah! Si DC le da trabajo, entonces no hizo nada malo, no hay pedo. Che, sí, o sea, total. también son muy susceptibles los estudios y demás a, a la opinión pública, o sea, demasiado susceptibles, tanto como para ni siquiera respaldar a sus, a sus talentos cuando no, no se ha comprobado que hayan hecho algo. Malo, ¿no? A mí lo que me encantó fue lo que dijo Mario de, eh, no me voy a meter en ideologías, pero desgraciadamente vivimos en esta porquería de capitalismo y mercadotecnia. Bueno, eh, eh, sistema mejor, sistema, sistema. Pero es que es un problema, porque justo lo acabas de decir, o sea, si sale, por ejemplo, con Kevin Spacey, si sale Netflix en, en, ese, en aquel entonces, hace unos años que lo acusaron, y dice, yo respaldo a Kevin Spacey y su papel de Frank Underwood, y le vamos a seguir manteniendo nuestras filas, y después sale culpable, se van sobre Netflix. Respaldó a un... Y está mal que, también, es, y está mal también. O sea, porque pues al final, que Netflix haya tenido relación con alguien que luego salió, que era culpable de otra cosa, pues qué, o sea, Netflix, qué culpa tiene ahí Exacto, ¿no? ni que fueras qué, ¿no? Para saber Totalmente todo de, de todo. O sea, es como ¿tú? si un amigo mío... Eh, estuvo de acuerdo con un comentario racista que hizo Donald Trump y entonces como él es mi amigo a mí ya luego no me quieren contratar en algún lado nada más porque yo me relacioné con esta persona que estuvo de acuerdo con esta otra persona, pues ya es como es demasiado, ¿no? Ahora, eso no es algo tan nuevo, ¿eh? No, no, no es eh, nuevo, pero... O sea, ahorita, ahorita que dijiste justo ese ejemplo así como de ya por eso no me quieren contratar existe en... en bueno, por lo menos aquí en México, no sé si en todo el mundo pero por lo menos aquí en México existe la tradición, por llamarlo de alguna forma, de que si tuviste algún empleo en una en la industria tabacalera, en cualquier tabacalera, ya después no te contratan en ningún lado, porque es como de ah no, tú trabajaste matando gente, ya no te sí, exacto de, de valores, lo confiesen como valores y no lo ven exacto. como que oye, perdón por y eso tener es real, que comer, eh, ¿no? eso es real, o sea si trabajaste <risas> en la industria tabacalera después en muchos lados sí, no sí. te contratan, sí exacto, eso sí es verdad es verdad pues sí. Y, y te tengo una mala noticia Alex Que no sé si ya la sabías o no Que esto no tiene nada que ver con cancelaciones Esto sí fue decisión propia Pero ahorita Emma Watson también está en break Y ella dice que tal vez sea para largo Ah sí, pero es lo mismo que te decía hace rato O sea, los artistas a cada rato dicen No, me voy a tomar un tiempo y luego ya regresan O sea, por eso también hay que tomarlo con un poco de escepticismo ¿no? Emma Watson de por sí No, no está es como muy que tantas películas No es como que hace tantas películas No, pero ¿por qué ella y no Sandra Bullock Ahí sí, ya se puede tomar el tiempo que quiera. Pues porque es voluntario, pues si ella quiere y Sandra Bullock no quiere. ¿por qué? No, ah, ¿y, bueno. porque, y porque es, es... O sea, puede hacer lo que quiera Emma Watson, ¿sabes? O sea, tiene todo el dinero del universo. Sí, no sé, por ejemplo, ella. ahorita que mencionas a Emma Watson, se me viene a la mente la actriz Miranda Cosgrove, la que hacía de iCarly... Terminada su participación en iCarly, se tomó como 10 años de break y, y dejó bueno, de actuar. Yo tengo entendido que nada, ajá, no le gusta nada. Bueno, las, no, gemelas Olsen, las gemelas Olsen, las gemelas Olsen, no, ya dedicó... no actúan en, en absolutamente nada. Se dedicó completamente a la universidad y demás y regresó apenas para retomar iCarly hace un año. ¿no? Las gemelas Olsen no, no sabía, pero sí tienes razón, hace mucho que no las veo. De no, ellas, ella desde creo que desde los. 20, eso sí, ya no, decidieron ya no actuar, incluso cuando las invitaron a salir en este eh, revival de Full House, no sí. salieron ni siquiera de invitadas en ningún capítulo, porque ya nada, dicen ¿no? que no les gusta actuar y no quieren. Entonces digo, pues, sí, sí, claro, Es válido, claro. ¿no? Cada quien, nada más para terminar el, el, con el tema del, de los que se retiraron por cancelaciones, y, y, y cerrando también un poco con, lo, con esto de, de Will Smith, también me parece una ridiculez que la razón por la que ay, ya lo quieren cancelar y demás, sea porque promovió la, la violencia en una industria en la que tres de cada cuatro películas son de gente madreándose, pues es, es, es ridículo, ¿no? Estamos de acuerdo. Eso sí, es el rey de la violencia. Sí, Pero bueno, <risa> esperemos que esperemos que no se retienen los, los, los actores que, que sí nos importan. No a ah, no sé, no no, mí Bruce Willis me gusta, la verdad, a mí Bruce Willis me gusta mucho. Yo no sí, me se me de, decir de, de un actor ¿no? que estuvo este, yéndose y regresando, este Daniel Day-Lewis, ¿no? Este, un actor, ah, sí, él ¿no? siempre se, se, se retira después de cada película. Y que, pues por fin, desde el 2017, ¿no? Con fan, después de hacer Phantom 3, parece que ahora sí ya fue definitivo su. ¿Pero él lo anunció así o simplemente no se le ha visto? Porque ya ves que hace una película y se retira 10 años para preparar su siguiente papel y regresa y luego se vuelve sí, a retirar es verdad. 15 años. No, ahora parece. Verdad? Que ya, ya fue definitivo, uh -huh. ahora vale, sí. Y, vale. y, y el año que entra, ya regresó Daniel Day Lewis. Joder, ¿no? sí. <risa> Con una nueva. Exactamente. Le vamos a extrañar a Bruce Willis. Sí. Es que son? Let's leave. ¡Oh, no! Se me olvidó decir algo de Bruce Willis. Bueno, ya luego, para no verme como Miguel. Ya lo dijiste, <risa> ya, lo dijiste ya dilo. ¿Ya? Ya. Que hasta, no, bueno, que estaba... Lo no sé si bien, Raúl. Pero, bueno, bueno, últimamente hizo como 20 películas así, igual chafas de bajo presupuesto, tanto así que hasta estuvo nominado en los Razzis, tenía una categoría especial de Bruce, ¿El Bruce Willis? Willis. Exacto, y fue después de la noticia, los organizadores de, de esta premiación pues retiraron ese... Esa, eh, eh, esa, esa nominación, es. ¿no? Ah, Justamente pues me parece. Porque me nadie parece sabía, adecuado. ¿no? Exacto, o nadie o sea, sabía la razón. ¿pero siempre lo razón. ganaba Bruce Willis o cómo? No, no, era un premio que se llamaba Bruce Willis, ¿no? Ajá, el Bruce Willis ah. es para Bruce Willis, porque hizo como cinco o seis películas chafísimas. Okay de, ok. de acción todas. Pues lo pueden sí. renombrar Nicolas Cage o algo así. Mira, mínimo lo tenemos en los comerciales de una marca de cerveza, ¿no? Nicolas Cage fue otro que, que se retiró un tiempo ah, y luego sí está ya regresó en un revival al, cabrón, al cine. Bueno, y pero es, es que Nicolas Cage más bien fue porque cayó en la bancarrota y en muchos sí, problemas yo, yo, económicos y legales por, por gastar al idiota en cabezas de dinosaurios y cosas así. <risa> y, y, y ahorita es su revival, eh. A, así se los pongo, eh. Haciendo. Aguas, Raúl, que tú vas por el camino de Nicolas Cage, eh. Nicolas Cage compró un cómic y se fue a la bancarrota. Y ah, bueno, no, como no. hablas de los cómics, tú vas para allá. Uh, tal. Bueno, pero después reviviré como él. <ríe> Oigan, la semana pasada fin, finalmente anunciaron una nueva fecha de estreno de Top Gun Maverick. Eh, y lo que, lo que llama la atención es que a partir de la semana pasada, ahora en todos lados están los eh, otra vez pósters trailers o sea como que le quieren meter otra vez todo el punch para que la gente Neta, se acuerde no que visto ninguno. Sí, para que la gente se acuerde de que existe esta película y que pues nunca se estrenó y que es, ahora pues, es que antes el que trailer sí, tenía ahí... la fecha antigua, ¿no, Alex? Aún decía 2021, decía el tráiler, me acuerdo. No, el tráiler, o sea, si tú ibas a ver una película en IMAX todavía te pasaban el tráiler que decía mayo 2020. veinte uh -huh, uh -huh. Es verdad, es verdad. O sea, sacan un nuevo trailer en donde incluso ya se ve aquí la foto de, de Val Kilmer y explica un poquito cuál va a ser su, su, su papel o su rol en esta, en esta película. Y yo sí he visto mu mucho, o sea, como una gran alza en la campaña de marketing de Top Gun, como que ya diciendo, ahora sí, ahí viene, ahora sí ya. Oye, ya eso no... me recuerda, Val Kilmer era otro que se había retirado, pero... Digo, me refiero a ya, obviamente, con papeles normales por obvias razones, pero aquí sí regresa, ¿no? De pero a, Valmi a Val Kilmer sí no fue por obvias grande. razones. o sea Val Kilmer sí lo lo empezaron lo dejaron de llamar. Sí, ¿no? Y sí, lo dice sí. en, su document en su documental en, que, que está en Val Amazon Kilmer, Prime. ¿Quién en es Prime. en Top Gun? Es, eh, ay, ¿cómo se llama su personaje? El que va así el chicle. ¿El rival no, de eso, ¿no? Maverick? Ajá, sí, el como que ah, el rival. Este... Ice, ¿no? O algo así. Ajá, Ice, Ice. Me llama, me, Iceman, llama la, me llama mucho la atención cómo va a estar cómo será la, la historia de esta secuela de, de la de Top Gun ochentera o sea Top Gun es un como un símbolo no para mí de las películas ochenteras no como este tipo es de, de, de de este tipo desde el tipo de soundtrack no o sea, a mí me viene mucho al recuerdo esta esta canción de Take My Breath Away este de, de Berlín, ¿no? De, del grupo de Berlín, este, sí, sí, sí. En, la, en la película. Y, y ahora, ¿cómo, ¿cómo va a ser en este momento, no? O sea, el tipo de película que vamos a ver. Eh, era como la un historia de y Dog. la música que aparece en el tráiler se ve bastante fiel a lo que fue la original. Fiel, ajá. Y se, y ve, pero, y se ve buena, la verdad. Es yo no que, sabía que, es que iba a salir Iceman La neta, eso me motiva más. Sí, o sea, se supone. Según lo que dice el tráiler, él fue como, él es el como el que eh, pide que, llame, que llamen a a Maverick para entrenar a este nuevo grupo de, de pilotos. Eh, y se ve bien, la verdad es que se ve muy interesante de lo que dices, Mario. Yo la verdad creo que si bien sí puede estar bastante buena, pues ni a patadas va a ser el clásico que, en el que se convirtió Top Gun. No, no, no. No, no uh -huh. y también que no sea de Ethan Cook. Eh... ¿Navega qué? Usa este... Ethan Hunt, Raúl. Perdóname, Ethan Hunt. Hay que conseguir un diccionario de los nombres de, de, de, los nombres <risa> de Hollywood. Y de regarazo, Ah, dije ¿verdad? Ethan Hawk, ¿verdad? Perdón, es que estoy pensando en Moon Knight, perdónenme. No, es que perdónenme. tú siempre estás pensando en alguien que no es. Sí, sí, sí, perdón. <risa> Oye, ¿y el que hacía de Viper sigue vivo? Estaría bueno que saliera Viper también. <risa> un cameo. Uy, no me acuerdo ah, ni sea. siquiera de quién es Viper. El que era su jefe de y Maverick. Mm, no, pues no me acuerdo. Habrá que, ver, habrá que verla. Ahora sí lo vas a tener, tener que ir a verla, aunque ya no te interese. No, sí me interesa. A mí, yo, a mí me mama Top Gun. Y, sí, pero es que tú que has dicho no... en este programa que ya se te había olvidado que existía, así, que ya no te llamaba. Pues es que cuando se iba a estrenar, volví a ver Top Gun y ya se me volvió a olvidar. Entonces ahora tendré que volver a ver Top Gun para ver Top Gun <risa> Maverick. Pero claro no, no. que la quiero ver. Yo soy súper fan de Top Gun desde niño. Oigan, y, y hablando ya... de películas no, no. que queríamos ver, ¿ya vieron Morbius? Ya. Buenísima, ¿no? Qué rara Mario. está, ¿no? Está buenísima. la ¿no? verdad. A mí, sí, nah. a Mario le <risa> <risa> A mí, la verdad, no me pareció tan mala como dicen las críticas. O sea, la, la verdad, la destrozaron completamente. A mí no me pareció tan mala. O sea, sí me, sí me entretuvo si pensamos en ella como una película de que se trata de un villano si la queremos no me como, mis palabras. si la queremos conectar con universos y cosas ahí cosas es que donde existe, la cagaron Alex ahí fue, sí, sí durísimo, no la verdad no durísimo, no está muy buena durísimo. pero no eh, no no pero es que o sea como dice, si la queremos conectar con el universo de cinematográfico de Marvel y de mal y demás no es que no esté muy buena es que solo es dos escenas y la turbo cagaron, no tienen sentido alguno siquiera, pero como película, o sea, la verdad es que si la ves como una película de un güey vampiro y, y, y, que, y que no tiene nada que ver con Marvel, está buena, o sea, yo me... Sí, por eso, buena, está ¿no? divertida, no, no, no le veo... Pues está igual que la de Venom y la de, la de Venom 2, o sea, como del estilo. Ajá. Pero sí, efectivamente, o sea, cuando ya... Quieren como conectarla ya en las escenas Post créditos, ni siquiera durante la película La conectan de una manera que efectivamente No hace sentido alguno No tiene lógica A mí lo que me nada. extraña es que La buena relación entre Sony y Marvel Que Kevin, que Kevin Feige haya permitido Esas dos escenas post créditos Yo o creo sea, que dijo, ah ya que hagan lo que quieren, No estén chingando no me, no me vayan a querer volver a quitar Spider-Man Pero no tienen sentido o sí, sea, no está. Bueno, podemos dar, podemos dar el spoiler no O sea, digo, tampoco creo que sea Tan, tan grave Sí, ya no eh, Sí, no, no. no pues la, la escena post créditos de, de Morbius de pronto aparece en una cárcel, en este universo de, en el que vive Morbius, este Toomes, el, el que hace a Buitre Michael en la película Keaton. de, de, uh -huh. de Spider-Man Homecoming. Y, y se ve en el cielo, el cielo como partido con, morado, como en Spider-Man Far From, eh, digo, No Way Home, de cómo cuando abrieron el multiverso llegan los villanos. La pregunta aquí es como por qué chingados habría aparecido este personaje en otro exacto. universo si esa apertura del multiverso era para que los que conocían a Peter Parker llegaran a su universo, ¿no? Entonces, sí, no tiene lógica alguna que haya llegado ahí y que haya llegado a esa, a esa cárcel en la que estaba, ¿no? Bueno, sí, no. yo le intenté buscar lógica, no se la encontré, por supuesto, pero, o sea... Argumento sobre la mesa, recordemos que el el 3 sí conocía a Peter Parker, sí sabía quién era. Sí, pero ¿por qué se entonces, salió de su universo? Entonces, eh, ¿Y ¿Quién lo llevó? No sé, o sea, si lo ponemos así, lo único que se me ocurre es que así como los que sí conocían a Peter Parker de otros universos vinieron a este, pues el que sí conocía a Peter Parker de este se fue a otro universo... A buscar a otro Spider-Man. O sea, es lo único como que se me ocurre. Pero, pero no, no. O sea, es no, muy pero a ver, forzado a ver, y muy. Y otra cosa de no eso. No tiene lógica alguna. Si sí, yo no mal recuerdo, hizo su traje de partes de las criaturas estas. Ah, de, sí, de, eso de, tampoco tiene sentido es lo otro. Ajá, o sea, en la siguiente exacto. escena aparece con su traje del buitre. A ver, estaba Igualito. en la cárcel y se trasladó a otro universo. ¿Y de dónde rayos sacó su traje del buitre? O sea, Dijo, no, a ver, pero antes de que me manden el otro ver, universo de voy por él, ¿lo agarro o qué? Si ponemos Ajá. otra vez argumentos sobre la mesa, ahí está el rumor de que este universo de Morbius y Venom, que son el mismo, eh, por algunas pistas que dejaron ahí, como el edificio de Oscorp y otro, y el Daily Bugle es el universo de Andrew Garfield y del Spider-Man de Andrew Garfield. Eh, el, el buitre hizo su traje con partes de la invasión Chitauri en el UCM, que no existió y en, el en el universo la. De bueno, es que alguien te podría decir qué tal que sí, pero no, está confirmado que no, porque en la charla que tienen los tres Spider-Mans, cuando dice. Y yo he peleado eh, con aliens. Oh, qué Ajá, cuando dice yo he peleado con aliens y demás, Andrew Garfield dice claramente, me gustaría pelear con un alien. Yo nunca he peleado con un alien. Por lo tanto, y aparte le dice, yo soy yo fui un vengador. Y le dicen, ¿qué son ¿qué son sí, los vengadores? No, no, no tiene. Entonces, en este universo no existen ni los vengadores ni han venido los aliens. Entonces no hay la tecnología para que el buitres se haga su traje. Y luego, para eh, rematar, Morbius realmente no es malo en la película. O todas las sí, cosas, no lo es. Aunque no me encantan. Pero eh, vaya, toda, toda la película es un personaje como bastante centrado dentro de lo que cabe, él no quiere hacerle daño a la gente y de repente llega este güey con su traje que quién sabe de dónde sacó, le dijo, oye, como que tú y yo deberíamos hacer equipo. Y el cuate, ah, interesante, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, o sea, ¿Por qué ahora se ahora le haría interesante mal. que un cabrón llegue con su traje de buitre y le diga <ríe> eso? ¿Quién sabe? Sí, porque aparte ni güey? siquiera le dijo pa' qué ni nada. Sí, es o sea, no, lo único que se, lo único que se me ocurre también ahorita pensando es que en una escena post créditos de Amazing Spider-Man 2 del universo de Andrew Garfield en la en el edificio de Oscorp se ven las alas del buitre, entonces igual y lo sacó de ahí. Pero no sería no idéntico bueno. al del UCM. Sí, ¿sabes? no sería idéntico y aquí ese es idéntico. No tendría por qué ser idéntico, más bien sí, esa no, sería no. la palabra. Sí. Muy mala. Y el Kamehameha de Murciélago de murciélagos igual. No, no, fíjate que ya olvidándonos del UCM y de las escenas post créditos, la película en sí, eh, lo, lo único que no, o sea, la película me entretuvo, se me hizo divertida, eh, entretenida, interesante, tiene fallos, la verdad es que no tiene la calidad del UCM, esa escena que dices del, de los murciélagos, la verdad no se me hizo mala. No, pero los efectos, es? eh, estos efectos cuando se avientan y le salen como colorcitos. Ah, sí, eso tarantos. también está chafísimo. Ah, a mí eso sí me gustó. Esos efectos no, bueno. a mí se me ¿Pero hicieron. ¿cuál es la chafísimas razón? No, bueno, Las razones que van muy rápido y dejan como una estela por la velocidad a la que se mueven, entiendo yo. Pero los efectos ahí sí se me hicieron chafísimos. A mí, a mí, no a mí, está, a mí está, eso, sí me gustaba ese efectivo. Ah, eso sí, no, ¿Y no, ¿y no le encontraba flag, la lógica, no? pero sí me gustaba. Ah, vale. Pues mi lógica es esa, que van muy rápido. Cuando, cuando lo hace Flash, sí. no. Y cuando el, el, el efectito el, de Flash es todo lo contrario. El efectito de Flash es, voy a correr muy rápido. Uh, me para que veas uh, si no, lo ves Sería como 6. Sheldon. ¿Quieres que hago otra y vez? también, <risa> otra cosa que no me encantó fue que Morbius está muy bien. O sea, Morbius estéticamente se ve está creíble, guapo, se ve man. diabólico, se ve sí, imponente. Pero el villano, que el actor es un actorazo, por cierto. Es el de Doctor o sea, Who. Sí, sí, sí. Y, y es el de The Crown, el que interpreta al, sí. al, al, al rey, bueno, al esposo de la reina. Y es un sí, actorazo, Pero la verdad su cara de vampiro se ve chafísima también. No, las dos, ¿eh? ahí sí. Se ve mejor. No, es mejor, que en Morbius mejor, sí pero... se ve bien, en Morbius sí se ve bien, pero en el de él se ve que es una máscara totalmente. Bueno, lo que podemos concluir es que en este universo todos los, todos los villanos son, realmente son buenos y eso me caga. Pero bueno. <risa> eso sí está mal. <risa> o oh, que no, no, no se hagan se malos nomás. No <risa> Eh, quien no tenga sus boletos ya de Doctor Strange, pues ya, ya se fregó, supongo, para el estreno, porque creo que sí, ya ya ya. no hay. Se acabaron. Yo Te incluido díganle. no compré boletos. Yo no pensé que la gente sí fuera a comprarlos. Yo tan tampoco loco como eh. Spider-Man. No? no ven. Les dije, desde el hype que se vio en el Super Bowl cuando salió desde ahí, ya. No, a no! Ver, pero no, no, no, es el hype, hype que le vimos a Spider-Man. Pero Spider-Man no. es uno de los superhéroes más famosos y queridos sí. de la, del mundo. Doctor Strange no tanto. O sea, yo no, la pero neta no sí es pensé... Doctor, es Wanda. Yo la neta sí pensé que, no sé. Digamos, el 100% de la gente que se emocionó y fue a ver Spider-Man, que mucha de esa gente fue nada más por el mame, o porque Spider-Man es conocido, o por el hype que se generó, yo pensé que de ese 100%, un 60% iba a ir a ver Doctor Strange, o sea, que iba a ser como de... Iba a haber gente que iba a decir así como de, ah, pues suena interesante, pero todo, todo el estreno no me llama tanto la atención, ¿sabes? O sea, yo pensé sí, que, pero... el mismo, que la misma semana del estreno iba yo a poder conseguir boletos. Es el regreso sí, de sí, Sam Raimi sí, sí, pero, pero, pero aparte, tomando como la comparativa con lo que pasó con The Batman hace unas semanas, pues llama la atención, ¿no? O sea, este, el hecho de que la de The Batman no, no haya alcanzado como ese, ese boom... Y una película de Marvel de, un, de uno de los personajes no tan... De un güey que aquí de quién chingados es. No, no, no, no tan... No, no, que wey. no es más popular de los de Marvel. Que jale todavía más... O sea, te habla de, todavía de, de la distancia que le sigue llevando Marvel a... De... Son, los, ah, sí, son, los, son los spoilers totalmente. son los spoilers, o sea, la gente no quiere no quiere que llegue el viernes de la no, no que y la, no, y ya la, le hayan la... dicho quién salió y qué pasó es que ahora. la película promete bastante con cameos y con la historia y demás, ¿no? o sea entiendo el hype pero no esperaba que se acabaran tan rápido sí, ¿sabes? igual, igual sí. No, ¿qué no, digo? yo sí. O sea, de todos modos, sí hay una diferencia, ¿eh? porque cuando salió la preventa de Spider-Man, en el minuto uno ya no había sistema y ya no podías comprar boletos. Y la Aquí también. Yo estuve no. ahí yo, y de nuevo no. Pregúntale a Raúl que no boletos. ¿Sí? En la preventa de Doctor ¿Sí? Strange, o sea. Así tengo, así tengo. Yo no sabía ah, exactamente no a qué gancho. horas salía la preventa. Solo me metí a Instagram, vi una publicación de Cinemex, así como de ya está la preventa y había pasado como 20 minutos de esa publicación. Me metí y conseguí boletos sin Ah, bueno, problema. Es que Cinemex sí saben tener sistema, o sea, no Cinepolis no. que no aprendió y luego luego se les cae. <risa> a mí lo que me dio mucha risa es sí. que Raúl, es que Raúl eh, sufrió con lo de Spider-Man porque no conseguía boletos. Luego pasa lo de Batman y se decepcionó de que no se cayó el sistema porque es posible? ¿Por la gente no se está emocionada? Y ahora que ahora que se cayó el sistema con lo de Doctor Strange, como debe de ser, se cayó el sistema, así como feliz de que esté sufriendo para conseguir boletos, te digo que no es para IMAX. te da gusto que se caiga el sistema nada más porque eso a ti te indica que la gente sí está emocionada. Y lo peor, y lo peor de todo para rematar es que el día después de la película vas a ser el primero diciendo que fue una porquería, que te decepcionó en esto y esto y esto y esto, que no cumplieron tus expectativas. Ah, muy buena. No, no esperes Doctor que Strange no, Raúl, va porque vas a ser el primero que se va a estar no, quejando. No. Con Sam Doctor Raimi, lo que bueno. sea. Lo que se venga de Sam Raimi. Sí, anda. ya, te quiero ver el día siguiente. Man, ya, Yo me, no, me tragaré ¿Cómo te poner este villano así? No, como que no salió? Mi... Mejor. O sea Esto, que no lo vas a este... ver en estreno, Alex. Pues ya no tengo boletos, así que solo que los consiga de alguna forma. ¿En Cinemex? No, nah, nah, no estoy <risa> tan desesperado. Vas a ver que en Love and Thunder no va a ser tanto el hype como en esta, vas a ver. Sí, yo también concuerdo. Aunque quién sabe, ¿eh? Si empiezan a salir con que en Loban Thunder, Thunder va a salir otro cameo y otro cameo y otro bueno, cameo sí. y otro cameo. Sí, porque todavía falta para Love Thunder. A el, mí el se me antoja mucho más Loban Thunder que Dr. St. como Jane Thor. Sí, sí eso para no mí es quiero. el hype total. Sí, yo no hubiera también. dejado eso de sorpresa, pero bueno. Pues no, hay a que mí. vender la película de alguna forma. <risa> <risa> está bien, está bien. Pero bueno, pues eh, gracias por escucharnos y coméntenos, platíquenos que ustedes qué piensan de, sobre este tema de los actores que se han retirado, los a los que han cancelado, qué les pareció Morbius y sus, sus maravillosas escenas post-créditos. Coméntenos y eh, escúchenos todas las semanas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en donde ustedes quieran, pero escúchenos. Y nada de carne roja, ¿eh? <risa> y compartan Gracias la... mucho. <risa>